Vale, pradera, pradera, para allá, para allá Vale, pradera, pradera ¿Para dónde tengo que tirar? para Pradera está para el... ¿Cómo se la orientación? Norte, vale, norte, norte Hay que tirar para el norte Vale, vale, vale Nada, nada, nada Esto está... Esto yo lo tengo ya, hombre ¡No! Nada, nada, pero da igual, da igual No te preocupes El norte, ¿para dónde está el norte? Norte, norte, norte, sur, west Norte, para allá. Vale, hay que tirar para allá. Vale, empezamos de cero y vámonos. Mm. ¡Eh, vas tú! Que me vas a pegar un flechazo. Aquí podemos ver a Juanito perdiendo el norte. Y <risa> bueno. A ver, ¿dónde está la aldea? En busca de la aldea perdida. No. En busca de yo perdido. Es que la aldea no está perdida soy yo el que está perdido y si empezamos vida nueva aquí <risa> algún día encontraremos la aldea y si empezamos aquí empiezo aquí a coger la, las cosas que tenía o sea, a coger, a conseguir las cosas que tenía allí y ya está, ya, ya en el próximo episodio la buscamos ¿Qué os parece y bueno, lo que pasa Hostia chaval, se va a liar, eh Se va a liar porque ahora no puedo hacer la ofrenda a la diosa Porque no estoy, no estoy donde está la diosa Voy a, hacer la, voy a tener que hacer un monolito o algo Un... un <risa> algo que simbolice que es la diosa Y bueno, que me dé para, para lo que es Pillamos estos palos Vamos a hacer esto, esto Y para abajo Eh, palito para mí por cierto, me gusta llamar por... A ver, porque esto es nueva temporada realmente La temporada de... Diamantes Diamantes... En verdad... ¡Hostia! ¡Más diamante! ¡Pero bueno! Pico más, pico otra vez Voy a picar otra vez, espérate Pero bueno Más diamantes Se acabó el pico Por cierto, ¿Os gusta el marco? El marco de, de la cámara ¡Hostia! ¡Más diamante! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Diamantes para mí ¡Ole, ole! Los caracoles ¡Y vámonos! <risa> ¡Vámonos! Ole, ole. Por susurro ¡Hostia! Me he encontrado aquí una cueva La cueva no me trae muchos recuerdos Bueno Pero bueno Intentaré hacer lo que pueda Lo que estaba diciendo Que... Que no solamente Que te quedes Y que... Bueno Te quedas y... Y ya está, ¿no? Y... y y a lo mejor me doy cuenta como espectador Sino que aparte de, pues, que, de que puedes ganar beat Puedes ganar puntos del canal Y con los puntos del canal Puedes aprovecharlo para usarlo Para, no sé, para Hacerme bailar, eh, cantar A ver, Luz Vale mineshaft? No, no, no, Creeper, no No, no, no, no. Empezamos, empezamos ya con los pancitos Creeper y su maldita Vale, vale Tengo... Vale Ustedes creéis Ustedes creéis Que esta es la misma mineshaft Ustedes Tenéis la Esta puede ser la misma mineshaft O nada que ver Tengo miedo, eh Tengo miedo porque ahora no sé volver Y tengo muchas cosas Vale, vuelvo, vuelvo Mira, mira, vuelvo, ya está hay una, una spawn de araña ahí arriba Vuelvo, vuelvo, nada, nada, nada Vuelvo, vuelvo Vuelvo Vuelvo Creía que había agua Creía que había agua Menos mal Menos mal que aparezco aquí A ver, a ver, a ver Nada, nada, voy y vuelvo, eh Voy y vuelvo ¡No hago nada más! ¡Voy y vuelvo! Voy y vuelvo, ¿eh? Pero, ¿eh? Pero nada, de, de quedarme allí y decir ¡Oh, mira, un creeper! No, no, no, no Voy, cojo mi cosita, Las recojo hago Y para mí Y vuelvo, ¿eh? Ese es el plan No hay otro ¿Pero ustedes creen que esa es la misma mancha? ¿Puede ser? ¿Puede ser la misma Minecraft. Volvemos, volvemos, volvemos Nada, nada, nada Fuck, fuck Vale, vale, vale, vale. Mira, mira, mira, mira. Ya está, ¿eh? Tranquilo, todo el mundo. Que aquí se vuelve... De los errores se aprende. De los errores se aprende, ¿verdad? Si los errores me hicieran más fuerte, estaría ahora mismo mamadísimo. Y sale la, fo la foto de... El men que se descargó, LOL. qué buena la publicidad de Juanito. ¿Ya ha salido publicidad? ¿Cómo? ¿Y esto? Me he metido, ¿dónde me he metido? ¿Ha salido publicidad o qué? ¿O cómo? ¿A qué te refieres? Yo no he puesto publicidad, ¿eh? Le he dado F5 ah. sin querer y me ha salido anuncio Perfecto <risa> Pues perfecto a ver, vale, vale, vamos a poner aquí el hierro, que tenemos 18 de hierro, bueno 19, vamos a hacer otro horno, vale, otro horno, esto no es, Sí, esto es, vale, hacemos otro horno, ponemos aquí el horno, ese es un buen mod dándole F5 para ver anuncios. Ahí, ahí, ahí Vas mejor que antes incluso, jeje Ya, ya, ya, mira todo el diamante que tengo Vale Ahora la decisión es ¿Qué hago? ¿Me hago media armadura De, o, de hierro Y media armadura De diamante? ¿O me hago Me hago A ver, el escudo me lo tengo que hacer Mira, voy a hacer el escudo y ya partimos de ahí El escudo me lo tengo que hacer Vale, escudo ha hecho ¿Vale? Incluso podríamos ponerle, bueno, cositas Estampado A ah, por el full diamante Vale, pero tendríamos que conseguir 10 diamantes, bueno, 21 diamantes más <coughs> Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cofre, vamos a guardar las cosas importantes Las cosas tampoco tan importantes ¿Está ¿Cómo? la necerita en esa versión? No, la necerita es la 1.16 Hostia, no hay textura para el, doble, para el cofre doble Vaya F Vaya F eh, no, no está la netherite Una espadita cara <ríe> ahora cómo como hago yo cómo hago yo la espada Ustedes me entendéis lo tonto que soy a veces, ¿no? Usted a veces dice: En un mundo cuadrado, algo redondo generaría el caos. Hay un mod que lo suaviza todo. <risa> Mira lo difícil que soy, ¿eh? ¡Joder! ¡Mira! ¡Joder! <risa> Con lo fácil que es, ¿eh? Con lo fácil que es hacer esto. Mira. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Arriesgado! Juanito le gusta las cosas difíciles. <risa> es que. A ver, mira que soy difícil, ¿eh? Mira que soy difícil. Que teniendo, teniendo allí espacio. Claro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Habéis visto que había ahí? ¡No! ¡No! Mira. Mira que había. mira que hay mundo. Mira que hay mundo. ¿O tienen que venir donde yo estoy? No. No. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está, está tus amigos? XDDD. No, no es lo que me ha visto. Me dio. Me ha visto, tío. Ya me ha visto. Ya sabe que estoy aquí. Vale, voy a comer Necesito comer no, no, no, no, me está apuntando Míralo, míralo Míralo Me está apuntando Me apuntando Me tengo que enfrentar a ellos No me queda otra ¿Qué hago? Bajo Bajo, ya está Bajo Bajo y me enfrento a ellos Tengo escudo Eh, por lo menos tengo escudo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 tengo espadas, tengo espadas de hierro. Ahí cargad, apunte y disparen. Vale, apunte y disparen. Apunte. Apunte, disparen. Apunte. Disparen. Vale, uno muerto. Un vale, un problema. Vale, uno muerto. Gracias. Vale, mira, mira. Este, este último me lo guardo porque quiero que lo mates conmigo. No, o sea, no lo quiero matar yo. Bueno, seguí así, seguí así. Me gusta, me gusta. seguí seguí. Disparad, disparad. ¡Toma ya! Ahora voy por ti. Al directo por ti. ¿Para? ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡No tengo maldición! Y encima me lo he cargado, me lo he cargado me Facilito me he cargado, con ese de sencillo Me lo he cargado Casual que te vayan a dar exilio voluntario No, no, no, no No, no, no. hay que matar al líder El que tiene la banderita arriba El que tiene la banderita arriba Hay que matar a ese para que te den eh, la maldición Y no lo he matado Salgamos de aquí No, no, no, no, no Te lo pide. Vamos a hacer aquí una salita. Oye, a ver. Vale, pedernal e hierro tengo. Objetivo para el Nether: encontrar eh, la fortaleza del Nether. Mira, estoy listo. Mitad diamante, mitad hierro. Vale. Hay un cubo.